a todos, bienvenidos a este acto en esta clase que yo daba, en este aula que yo daba clase de teoría de autómatas, entonces eh, quiero que vamos a hacer aquí el acto sobre el dar cuenta, el rendir cuentas sobre la cátedra telefónica que trata de las TIC y el crecimiento de la sociedad. Antes de seguir, tengo el placer de presentarles a las personas que me acompañan en la mesa, a mi derecha, y le conocen mejor que a mí, el señor alcalde de la ciudad, Don Emilio Gutiérrez, a mi izquierda, el director general para Castilla y León de Telefónica, Don Juan Carlos Morán, es leonés, y a lo mejor dentro de unos días nos da una sorpresa buena, a la derecha, la vicerrectora de campus de la universidad, de la cual depende el tema de las tecnologías de la información, Victoria Seco, y finalmente el director de la cátedra y el hacedor de todas estas cosas don Vicente Matellán al cual le cedo la palabra pues muchas gracias muchas gracias lo primero a los asistentes por venir también a las autoridades que nos acompañan en particular al señor alcalde como bien decía el, el rector el objetivo de la jornada de hoy es un poco el dar a conocer las actividades de, de la cátedra que ya tiene un año, un año de vida la, la Cátedra Telefónica ETIC aplicadas al envejecimiento tiene su origen en el campus de excelencia de la universidad relacionado con el envejecimiento, campus de excelencia que compartimos con los fiburos. Y este año además de unirse a este acontecimiento se une el año internacional del envejecimiento activo. Entonces, bueno, pues estas jornadas lo que tratan un poco es de difundir esas actividades de la cátedra, este que primer año le hemos hecho varias cosas. Una de ellas son unos cuantos proyectos que hemos iniciado y que hemos presentado. Una segunda es un cuaderno que muchos de vosotros habéis recogido ya, que, os presentamos, que presentamos hoy, que resume un poco las actividades de, de la cátedra y que pensamos que va a ser una publicación periódica, al menos anualmente, con dos números quizás, en la que esperamos contaros eh, las cosas que se van haciendo en la cátedra. Por ejemplo, este año pues, hemos hecho un proyecto sobre voto electrónico para mayores, estudios de accesibilidad, del voto y la participación ciudadana general para los mayores, qué necesidades tendría... Hemos hecho un proyecto de realidad aumentada para facilitar a los eh, mayores eh, la dosificación de las pastillas, por ejemplo. Hemos hecho eh, otra aplicación de eh, tecnologías ápticas para la rehabilitación. Y hemos hecho un proyecto de multiplicadores que llamamos, que es que unos mayores le enseñan a otros mayores a utilizar las tecnologías para romper esa barrera. Estos han sido los proyectos que hemos desarrollado este año y para el año que viene empezaremos unos nuevos proyectos. Pues, tenemos una aplicación para móviles para detección de caídas. Eh, tenemos un asistente robótico, diversos, diversos proyectos. Los cuadernos harán esa, esa presentación. Pero también hacemos otro tipo de actividades, por eso me gusta que esté también el, el alcalde y el rector aquí. El rector cuando me confió a la dirección de la cátedra me decía tienes que utilizar la cátedra de telefónica para que haga de multiplicador, de palanca, de otras cosas. Bueno, pues vamos a hacer, aprovechando también el año del envejecimiento, un concurso, por ejemplo, ...con todos los colegios los que quieran participar de, de la ciudad, de la provincia o de nuestro entorno... ...para que vengan los alumnos aquí, aprendan con unas pruebas relacionadas con el envejecimiento... ...una competición internacional y los colegios van a participar y participan con el apoyo de empresas de la ciudad... ...de intra, de INTRA, de, de de empresas TIC de la ciudad... ...que tienen una pequeña cantidad de dinero para sponsorizar un equipo... ...yo creo que es la forma, la universidad pone el sitio, pone algo de apoyo el ayuntamiento a través de sus colegios pues puede apoyar también para que haya este tipo de iniciativas que no sea simplemente de deporte sino que comentemos que los alumnos tengan vocaciones eh, científicas y ya para terminar y no alargarme mucho pues ahora, este tipo está telefónica que es la que hace posible eh, todo esto con una aportación económica y un soporte de difusión que no es menor tampoco de las actividades eh, que relacionamos y un último aviso como habréis visto tenemos una cámara por aquí eh, las jornadas se graban y se transmiten por streaming en la universidad entonces si alguien está en contra de aparecer que lo sepa que sepa que al menos estamos grabando ahora solo lo estamos grabando nosotros pero si alguno de los asistentes toma la palabra pues sepa que lo grabaremos y lo, y lo transmitiremos por. pues nada, muchas gracias y gracias al señor. Bueno, como nosotros el acto después continuarán las cuestiones sí. pero personas que estamos en la mesa pues nos retiraremos es simplemente estar aquí como apoyo a esta cátedra y entonces a mí me toca pues cerrar este acto y lo primero que quiero hacer es por supuesto dar las gracias al señor alcalde de la ciudad el alcalde de la ciudad don Emilio Gutiérrez saben que también es profesor en este caso de idioma pero es profesor y es una persona tremendamente implicada con la universidad nos ha apoyado en cuantas actos hemos tenido y siempre que le hemos solicitado ayuda pues ha estado y el hecho de que esté hoy aquí es una apuesta por esta facultad por esta escuela y por lo que conlleva esta cátedra que es Tecnologías de la Información y la Comunicación que es un polo en el cual León en estos momentos es número uno a nivel nacional en desarrollo y a continuación por el apoyo a este proyecto de telefónica de envejecimiento y TIC. Envejecimiento, hablaba antes Vicente Matellán, es un campus de excelencia en el cual estamos nosotros. Yo quiero agradecer especialmente a Telefónica a Juan Carlos, en la persona de Juan Carlos Morán, el apoyo que nos ha dado con esta cátedra, la libertad que tuvimos para elegir el proyecto que, que queríamos. Se ha elegido un proyecto que yo creo que es multiplicador y que pienso que lo que hace es que Telefónica el año que viene, se, o para dentro de poco, se proponga duplicarlo, porque los éxitos van a ser constantes. Eh, hay aquí proyectos y cuestiones que son interesantes. Vosotros la mayoría seréis estudiantes de informática, estudiantes de la carrera en que yo impartía clase. Eh, os puedo decir que tenéis por delante un mundo importante para poder alcanzar el trabajo. ...y que estos proyectos que se hacen a través de la cátedra... ...no hay ningún inconveniente para que la gente proponga sus ideas... ...e incluso se creen pequeñas empresas aquí... ...en las Escuela de industriales... Eh, ...España necesita... ...hacer... ...cosas en este tipo de temas... ...necesitamos crear conocimiento que podamos vender... ...por ejemplo antes he hablado por aquí... ...pues los apps de Apple los apps de los, tele, de los teléfonos móviles, pues toda la investigación que vaya por esa línea va a representar dinero y riqueza. Y encima podremos colaborar con quien nos está apoyando. Entonces yo os invito a que, por supuesto, seáis capaces de ir pensando en un futuro y también en la creación de empresas. Ser funcionario me parece que hoy día no es precisamente la mejor apuesta que se puede hacer. Entonces... También quiero destacar que esta jornada de divulgación es por una parte de agradecimiento, pero también por otra parte es para que la gente sepa que la gente joven de la Universidad de León tiene proyectos, hace cosas y que hay un equipo en esta escuela que puede tirar adelante. Nada más, eh, saben que tienen toda la confianza las personas que trabajan en la cátedra y que realizan los proyectos de rectorado, Saben que el impulso personal mío lo no va a tener cualquier proyecto que salga de estas clases, de estas aulas. Y también que cuentan ustedes, o que vosotros, con que hay una posibilidad de que León sea mejor gracias a vosotros. Y no que pensemos vivir siempre eh, esperando lo que nos traiga. La gente tiene que ser proactiva y en este caso lo está haciendo esta escuela. Pues que ha inaugurada las jornadas de divulgación. Y los mayores nos retiramos y dejamos a los vistos que ¿Les, ¿les parece? Muchas gracias.